desafío Y está siempre en nosotros, ¿verdad? Tomar por ese camino, ¿no? Y elegir. Pues nosotros hoy hemos elegido entrevistar al señor Diego... Santos Márquez, porque ha nacido una nueva novela y esta etapa de esta novela, yo creo que va también basado. Eh, bueno, ella no lo va a contar, no voy a anticipar nada porque yo sí que tenía algunas pistas porque tiene un blog muy bonito. Eh, enhorabuena, en primer lugar, Diego. Muchas, muchas gracias y gracias por, por atendernos, por cuidar a, al mundo de la cultura, por cuidar a a los escritores nobles con U y darnos difusión que la verdad es que se agradece de corazón Pues sí, vamos a hablar del libro y vamos a hablar de otras muchas cosas porque te tengo también que felicitar por el blog porque el blog, yo no conocía que tenías el blog un día me mandaste un enlace y me pareció tan interesante porque además te hace reflexionar ¿no? y te hace estar ahí y, y ver las cosas y la a veces hay cosas que ya sabemos en la vida pero que no las recuerdas también sí, ¿no? hay que, Exactamente, bueno el blog nace ya de cuando es mi etapa de, de escritor, de mis, de mis anteriores publicaciones, y la verdad es que es, es hablar de algo distinto a lo que hablamos cotidianamente, ¿no? O si sea, hablamos temas de política, o hablamos temas de fútbol, o, el, o la comidilla, o esto, entonces hablar de literatura tiene su encanto, ¿no? Y la verdad es que tiene una aceptación muy importante y, y se habla de de libros que lo importante es, se habla de historia lo importante y la verdad y esas miradas que tenemos en, la, en los distintos temas eso enriquece y da cultura una conversación distinta los domingos por la mañana <risa> totalmente motivado siempre, final la puntualizaba eh, algo del libro. Sí. De este libro que yo he empezado hablando de sorpresa, la vida, claro, sorpresa y todo, ¿no? Lo que conlleva la vida y estas reflexiones y precisamente es que el libro se llama Sorpresa te da la vida, aunque yo primeramente cuando el título sí. salió a la luz, que lo pusiste en el blog, lo primero que me vino a la cabeza te lo dije además que era la canción, ¿no? De está de... claro, <risas> está claro, está claro, está claro. Además, el, en el preámbulo pues hago ah, una... Pongo un trocito de la canción, ¿no? Que la verdad es que sí, la, la, la vida en general te da sorpresa desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? La vida cotidiana, sus misterios, las personas que nos rodean, todo esto forma parte un poco de... De esta historia, ¿no? De esta historia... Son unos ingredientes, unos ingredientes eh, tan básicos que tiene la vida... Pero que son tan... Te puedas llegar a hacer una... Tiene tanto como una novela, como un thriller, ¿no? Porque la vida tiene muchas cosas, ¿no? Y, y eso es, digamos, un poco la entrada en la novela. Es decir, eh, hablamos de la vida cotidiana y de su entorno... Que tiene mucho, mucho misterio Y la verdad que tiene muchas cosas que... ...que la vemos siempre pero no la vemos con esa mirada de incesto que hace falta... caleidoscópica ¿no? Cuando la miramos con eso nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que al principio la no, la vista. Es verdad, eh, Diego. este ya es tu tercera, tu tercer libro, ¿no? Porque tienes el que ya lo había leído, que hablé con Raúl y te quiero con ese juego de palabras que utilizabas en él y, y eran pues libros muy bonitos, ¿no? Muy de dentro. Es que eres muy observador, te gusta mucho observar sí. y ver, ¿no? Por lo que <risa> la verdad, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, me, me siento cómodo en ese estilo no de, de escribir no hay un lo, lo menciono también en una nota de autor que hago al final del libro donde donde me he inspirado en, casi siempre en escritores como el Stefan Zweig o Millas o Sandor Maray ¿no? que escribe sobre la vida cotidiana no escribe sobre ningún misterio ni algo raro ¿no? porque la vida cotidiana como decía al principio tiene mucho misterio ¿no? Eh, en esta eh, es mi tercero, pero los dos primeros, Te quiero y Te con Raúl, como tú has mencionado, fue, eh, Te quiero, Te con Raúl fue mi primer libro, un, micro, un libro de micro relatos, relatito muy cortito, después... Viene Te quiero con relatos ya, eh, relatos en condiciones largos, de extenso, y lleva la novedad de que va una voz femenina antes de cada relato. Y el primer relato, con el último, termina, por, digamos, eh, le da la esencia a la novela, le da la historia. ¿no? Y ahora es la primera vez, es eh, mi primera novela, una novela que espero que guste, una novela no es muy larga, es corta, pero siempre he pensado de, de que los tiempos que llevamos no debemos de escribir muy lejos del punto final, ¿no? Eh, primero, hay que tener también muchas cualidades para hacer una gran novela, una novela extensa, pero hoy en día tenemos que reconocer lo que leemos y lo que lee el mercado, lo que leemos se leen muchos titulares no se profundiza entonces no hay que leer muy, muy allá del hay que intentar que el lector lea entonces salvo aquellos escritores de élite que son capaces de escribir 500 páginas mantenida enganchada eh, yo lo que quiero es que con esta novela Que tiene 150 o 160 páginas Te sientas enganchada Y acabes con con ella Nos ha mencionado A quién estás inspirado Que te iba a preguntar Pero ya lo has mencionado eh, Que ha sido tu, tu inspiración y, y también yo quisiera saber ¿De dónde parte esta novela? ¿De qué parte de ti? ¿De qué parte de Vigo Santo sale parte de, de este libro? De, de todo, sale desde el interior de uno, ¿no? Son esta novela, de, aparte de que la vida es un instante, ¿no? Y, y solo nos vamos a llevar lo, lo, lo vivido. La novela tiene muchas pinceladas de realidad, pero están, están, lo digo con humildad, llena de aprendizaje, ¿no? Porque lo efímero, lo efímero que es todo, lo incapaces que somos de, de apreciar lo que tenemos, y solo nos damos cuenta cuando lo vemos peligrado, lo pierde. ¿no? Entonces la novela va en, en ese sentido, a ¿no? unos personajes que yo creo que va a empatizar muy bien con el lector con un personaje principal que se llama Julio Julio Santos es que he utilizado mi apellido Julio Caramide, por eso que es una de las cosas que me intrigaba digo Julio Santos ¿qué También. tiene que ver qué tendría que ver la novela de, con no. la realidad y con la ficción no, eh, todo es ficción lógicamente todo todo es ficción la realidad eh, la realidad está en, en, en, en la lectura propia dicha y hombre le he echo un guiño un poco a mi madre ¿no? a mi madre que es la primera persona que le dedico el libro a mi madre le he echo un guiño que mi madre en su día quería ponernos a mí o a mi hermano a quien fuera Julio y mi padre lo quería por ser, oh, que le van a decir la escuela de Agosto ¿no? las cosas de antes ¿no? y le gustaban mucho los temas de abogado ella. entonces le he echo un guiño a ella ¿no? él crea un personaje que vive en Santander, que tiene un despacho de abogado, que se llama Julio Santo, y que de golpe la vida empieza a darle sorpresas, unas mejores, unas peores, y tiene que luchar sobre ellas. Bueno, y Diego, eh, ¿dónde tú quieres llegar? Cuando tú escribes el libro, eh, ¿dónde tú quieres llegar? al al lector, ¿no? ¿Qué, sí, yo, ¿qué lo... crees que va que va a sacar el lector? Bueno, la, el lector? la idea mía con esta con, con, con el lector es ver que primero hacerle que pase un buen ratito, que lo disfrute. ...pero lo que hablaba antes... ...lo, lo efímero que es, la, que es la vida... ...que hay que intentar tener una actitud positiva... ...aunque parezca... ...que todo se viene abajo... ...todo se derrumba en muchas situaciones ¿no?... ...utilizo también... ...y también lo nombro al final... ...frases de... ...algún personaje mío utiliza alguna frase de... ...Víctor Cooper... ...Víctor Cooper es un motivador nato ¿no?... Que, ...que he tenido la suerte de conocer... ...y con el que me escribo... ...en ocasiones... Y, y la verdad lo que lo, lo más importante el mensaje de lo más importante es tener en esta vida tenemos que tener una actitud positiva yo sé que muchas veces hay dramas donde esa actitud positiva no cuesta salir pero muchas veces tenemos pequeños problemitas conflictos a resolver y nos parece que es un mundo ¿no? entonces en, en toda esta historia pues hay de todo un poco ¿no? de esos dramas de esas circunstancias a resolver que no es tampoco para, para tener. Muchas veces nos enfadamos en el día a día por cualquier tontería, tenemos un careto, hay que enfadarse, yo no digo que hay que enfadarse, pero eso tiene que durar dos minutos o tres minutos, tampoco merece la pena un enfado para cualquier cosa. ¿no? Y en eso está jugando este, este elenco de, de personajes que tengo por ahí, y todos eh, ubicados en, en, en Santander. Y en Santillera del Mar. Esas son las dos zonas que, que he elegido. maravilla, vamos. Y, bueno, ya se ve la portada lo ¿no? Quiero comentar la portada lo, lo, también, lo he, comentarlo lo, todo, ¿eh? Lo he elegido <risa> y elegí el sitio porque, ah, estuve, estuve, estuve hace dos o tres años, un fin de semana, o no, una semana allí. Que la verdad me pareció muy bonito y lo disfruté mucho. Y ahí empezó a robarme la la idea, ¿no? Porque, claro, una novela no es un instante. Y después tienes que convivir. Tú solo, mentalmente, con este elenco de personajes, bueno, y no volverte loco con ello, ¿no? Porque la verdad te pone. Eh, cuando tiene la escaleta de la novela, piensa que va, cómo lo va a escribir, cómo lo va a desarrollar, qué juego va a tener cada personaje, y a veces se te, se te desmadra. Se está desmadrado. Algunos ya no sabían por, cómo cortarlo porque se me iba por un lado por otro. Tú tienes un, una escaleta, pero. Que parece mentira, los personajes empiezan a cobrar vida cuando estás escribiendo y lo llevas oculto tú en tu mente un tiempo, ¿no? entonces la verdad es que es un placer escribir al que, le, al que, no, al que no le gusta, yo siempre digo que que hay que alguno como hobby tiene que jugar padre y a mí me encanta escribir no escribir es es algo tan, tan impresionante que después lo ves ...lo ves expuesto en un libro... Y, te, ...y entonces es una sensación grande... ...pero el hecho de escribir... ...y convivir con estos personajes... ...la verdad es que tiene... ...tiene algo que... Solo las personas que escriben me van a entender lo que estoy hablando. Claro, sí, es como volar, ¿no? Un poco como volar a llegar a todo sitio. Y yo hablaba de la portada, porque la portada es para mí es como un titular, ¿no? Es, es muy importante. Y yo ya cuando vi la primera vez eh, que mandaste ese, en el blog también la portada, el blog está lleno de detalles, porque son tantas cosas y cada semana que claro, la lo, verdad lo que es que luego te quedas pensando, ¿no? Sí, lo que, es que yo siempre a, a mis seguidores del blog que me pedía esto, digo, mira, como soltando sí. mi... Para, y hacerle a, abrir boca y a los consejeros del blog entre los que está tú también son encantadores y se me han apoyado desde el principio y claro, yo lo que hacía es pues, toda la semana vamos a soltar una, una cosita otra, otra cosita y eso la verdad es que algunos que, bueno, ya decía oye, ¿cuándo va a salir esto? <risa> <risa> que nos tiene como un embarazo aquí <risa> toda la bueno, una... también ha servido para conocerte un poco más bueno, porque también. ya sé que, que por quién tienes debilidad porque eh, porque autores, ¿no? sí, En este claro, caso Jorge Bucay, a mí también me Bucay, encanta. Dame encanta. el Bucay recuerdo que en un, estuvo en Málaga y en un escenario eh, estuvo con su charla y en, en el, cuando él, va a hacer muchas puestas en escena llevaba el libro de Te quiero, ¿no? de, te, perdón, Te tengo en Raúl, Te tengo un Raúl, un libro que le regalé en persona en una vez que fui a verlo. Y un día que vi una actuación suya y oh, llevaba el libro en el escenario, ¿no? Qué, ¿no? qué eh, satisfacción, ¿no? Y lleva si mi libro. Cosas, ¿no? <risa> claro que sí. <risa> <risa> y además te motiva también, claro, ¿no? Para claro, seguir claro con sí. ¿Y cuál es tu veredicto? Porque has hablado también de despacho de abogado y tal. Y bueno, vamos a preguntarle a Diego cuál es su veredicto acerca de sobrecedor a la vida. Bueno, veredicto sí. yo que eh, no hay un veredicto abierto, ni, ni puedo hablar mucho porque, porque no puedo hacer spoiler a, a la novela. ¿no? Pero lo que, lo que está claro es que la fuerza y la actitud que, tiene, que, tiene, que empieza a tener el personaje cuando todo se, se le derrumba y los continuos cambios que parecen... Que parecen que, son de, que, que se te cae, pero es que en la, en la vida está así. Cualquier, cuando, estoy convencido de que mucha gente al leerla, uno se va a sentir identificado con una cosa, otro con otra cosa, otro porque son, eh, son detalles y sorpresas que te da la vida. No hay nada, no hay nada que te diga esto es imposible. Es la vida real. Todo además siempre se ha dicho no que la realidad supera a la afición. Un abogado, te Digo, bien ubicado Bien puesto Centro de Santander, todo bien Y de la noche a la mañana empieza a, a, a derrumbarse las cosas Y ahí está él Con una puede, con otra menos Pero la verdad es que Eso sí lo digo es, mantiene Es capaz de intentar mantener O lo intenta, hay veces que se tiene que derrumbar Lógicamente, pero mantiene una actitud Positiva Para intentar solucionar algunas de las cosas. Diego, ¿estás satisfecho con este sí, no. de esta novela, no, no, no, Diego? La verdad es que sí, no, desde... Me acuerdo, pero cuando estaba poniendo el punto final, miré el papel y sonreír, creo, creo, creo que lo logramos por lo menos. No. Independientemente después de que a uno le guste más, a otro le guste claro. menos, como llega, las críticas, la, empezaron a venir pronto el, el, la crítica literaria, ya el... Tuve la suerte de un de un periodista de Almería que colabora con varios periódicos nacionales, me hiciera el prólogo y me llenó de satisfacción eh, su, su veredicto, ese sí fue su veredicto para mí, ¿no? Es decir, oye digo me ha encantado, me recriminaba a no haberla alargado más. Pero yo creo que esto yo creo en lo que decía antes, ¿no? Siempre escribimos lejos de punto final es como si vamos a comer la comida no tiene por qué ser excesiva pero que lo que coma o los pocos que coman que te dé con satisfacción pues yo lo no único que intento es que lo que lea que lo que lo, que, que lo lea por lo menos le haga pasar un buen rato le haga sonreír y que y diga oye mira qué curioso más, más entretenido estas dos horas o tres horas que, que, que he tardado en leer el libro a veces decimos si es muy corto otras veces bueno no sé qué no tiene por qué claro yo también lo comentábamos antes un poco que es que no es solo es que para alargar Tienes que tener capacidad, o sea, yo no puedo hacerte un libro de 500 páginas y en la página 40 ya está, está todo el libro. Eso lo hacen los, los grandes maestros, los artistas que son capaces. Uno va aprendiendo, yo vi subiendo, no tengo ninguna meta, pero, pero yo subí, vi subiendo una escalera y lo que está claro es que no quiero dejar de, de, de subir el perdaño. Y aquí poco a poco y, y aprendiendo, porque en el día, día uno va, va aprendiendo. Yo no dejo de aprender desde que empecé con, te con Raúl después me empecé a hacer cursos, empecé a dar masterclass, hice conversaciones, me reunía, daba eh, este, hemos estado, estado durante dos años acudiendo a charlas literarias, a Laurín, a fuengirola donde nos reuníamos eh, escritores y a lo mejor el público era tres, cuatro personas, pero eso enriquecía y aprendía y aprendía de compañeros, aprendía de todo, ¿no? y la verdad es que me sentió cómodo y no he dejado de, de escribir de una manera u otra. Ya me tocaba publicar, me ha tocado un tiempo complicado. ¿Cómo afectado? Claro, ha afectado mucho, sobre todo las presentaciones y demás, pero bueno, hay que cambiarse, cambiamos el chino, ¿no? lo que no, no podemos arrugar como hacía Julio Santos en la novela, lo que hay que tener una actitud positiva. Vamos a buscar maneras de comunicarnos, vamos a buscar presentaciones por internet, ahí está Zoom, está otras plataformas, vamos a hacer y hay que seguir. En esta ocasión yo creo que incluso nos encontramos en un mejor momento de distribución, hablo, no, no el de la vida lógicamente, de distribución de la novela, la editorial con un convenio que tiene con Logista Libro, Logista es una distribuidora bestial, estuvo ya a Los Estancos, por ejemplo, no y entonces eh, tienen posibilidad de llegar el libro a muchos más sitios que han tenido ocasión, posibilidad los otros, ¿no? de los cuales no me quejo porque la verdad ha, ha llegado a bastante sitio. A partir el COVID, Diego, ¿qué dificultades has tenido también a la hora de, de escribir? ¿Qué, qué, ¿Con qué te has encontrado también? ¿Con qué dificultad Bueno, porque decí, no claro, también con tu trabajo... Claro, es un hobby y uno tiene su trabajo. Mi trabajo también es un trabajo que de estos tiempos del COVID ha necesitado eh, de mí bastante porque una asesoría fiscal, necesitas puestas estar al día de toda la legislación que ha podido salir eh, imagínate en plena pandemia más de 30 decretos a ley no sé cuántas artes ministeriales no sé cuántos decretos bueno, la verdad es que pero insisto, sin prisa y sin pausa, bueno, yo lo acuerdo, ellos haciéndolo poco a poco, y, y es verdad, también el confinamiento le, le moda, le da el empujón, el empujón que tenía, ¿no? Yo recuerdo cuando año tras año iba a la feria, me preguntaba, digo, ahí está, ahí está, y es verdad, estaba? ahí estaba Julio, ahí estaba Marta Quintana, ahí estaba Elena Lastra, que son los personajes, ahí estaba Nicolás Fernández, ahí estaban todos, pero tenían todavía que llegar, ¿no? Y estaba uno por ahí, estaba todo el mundo revuelto, ¿no? Pero se ya, ya. Al final eh, ahí está todo, ahí, ahí está. está la sacaban para mí en una época muy buena también, porque ya casi que huele a Navidad, sí. falta nada, y que mira qué buen regalo sería claro. también regalar eh, sorpresa te da la vida ¿no? porque además nos va a hacer reflexionar nos va a sacar muchas cosas yo creo que yo, no lo he leído todavía pero ya te digo que con las pistas que has ido dando pues ya y la portada que ya que casi hablaba no la, sí. la portada en sí no claro. y bueno cómo ha sido trabajar con la bueno ya eh, además que los dos libros anteriores también han sido ¿no? con, con el, ha sido con la misma editorial efectivamente con editorial Círculo Rojo eh, a mí me fue bien desde el principio yo ya lo he contado en otros programas tuyos cuando me has llevado para los para lo anteriores el libro, y la verdad es que mucha satisfacción. En esta tenía una oferta muy importante de otra editorial, madrileña no voy a dar el nombre, pero no sé, cuando te tratan y estás acogedor, te quedas, y la verdad es que ellos sí no paran de tener detalles conmigo de ahora hacemos esto, ahora hacemos. Oh, un, un, un bus trailer donde se anuncia el libro vamos a, hacer una, vamos a hacer una promo también que en los próximos que va a salir un audiolibro del, del primer capítulo donde tú vas a poder escuchar y ya vas a saber de qué va un poco la historia Entonces, y también hago la idea cerrar de, de un posible audiolibro, de todo el libro, pero vamos esperando poquito a poco cómo se va desarrollando todo. Lo, me están tratando, como suele tratar el editor, el editorial Círculo Rojo a los lectores, a sus escritores, ¿no? Y está bueno. a la venta, ¿dónde está? Aventada, porque hay personas que no están escuchando que dirá bueno y yo quiero adquirirla como ya digo eso va a partir de, de esta semana de, de, la, de esta semana que viene va a estar en bastante en librería en cualquier librería se puede preguntar por él y si no lo tiene en el momento lo va a tener un par de días porque eso ya te digo uh -huh. la editorial la distribuidora logista libre es la misma distribuidora que tiene planeta es decir va a llegar a muchos sitios después también se puede pedir por la página web mía de escritor, que es con mi nombre, Diego Santos Márquez, con la, con la página web también de la editorial, de Editorial Círculo Rojo, también te la... iba a estar en los formatos de book y en, en todo, y en papel. Y también los que quieran eh, me lo pueden pedir a mí directamente y se lo hará llegar con, con una dedicatoria, lógicamente. Con esto podemos decir, no hay dos sin tres, y ahí se cumple, ¿no? Pero habrá un cuarto, Diego. La idea mía es seguir escribiendo y de hecho ya, se está, ya tengo, estoy elaborando un proyecto nuevo y la idea mía es seguir. ¿sí? Por eso te decía antes, esto es una escalera, no tengo ni me quiero poner una meta, una meta, pero sí quiero subir los escalones hasta llegar arriba no sé qué me voy a encontrar pero sí lo conseguirás porque <risa> pero, si lo conseguirás, Diego porque es una persona muy constante y al final pues eh, es el éxito de la vida él es el constante no ni, ni es el más listo ni es más yo no. ¿no? siempre lo he dicho que la constancia es todo no es verdad en esta vida pues eh, tenemos que aportar tenemos que aportar algo y hay que hacer algo y, y la constancia eh, para escribir pasa igual que cuando nos dedicamos a correr, si, yo no puedo escribir un día, no, no porque no pueda, sino porque si solo escribo un día no voy a tener esos reflejos, esa constancia, esa... Esa, esas impresiones, esa capacidad, ¿no? Tú cuando vas a correr, vas corriendo todos los días y conforme corres, cada vez más suelto, pues escribir pasivo igual. ¿eh? Necesita práctica. Y otra práctica que siempre necesita cualquier escritor, y eso se sabe, leer, leer, leer. leer. Leyendo también es una práctica de la claro, Es como alimentamos el estómago, se va ensanchando Exacto. la mente igual, tú vas leyendo y claro. tu mente también, o estudiando, se va ensanchando la mente, claro. no se alimentar la mente es muy importante. <risa> Diego me gustaría que me leyeras un poquito, algún fragmentito, alguna cosita del libro. <risa> bueno, te puedo empezar, no sé qué leer, pero claro, te puedo empezar al principio, si quieres te leo al principio porque ya digo... Pues, pues, pues, pues, mismo. Eh, vamos a ver. El libro comienza al el capítulo 1 con una, con una carta que se encuentra Julio y no vas a llegar a la casa, ¿no? Julio, me voy unos días. Necesito pensar y organizar mis sentimientos. Te pido por favor que no me busques. Volveré con una decisión que te comunicaré sin dejar de mirarte a los ojos. Dirás que magnifico como sueles decir, pero son muchas cosas, no solo la adopción. Un beso, Elena. Esta es la carta con la que suena, qué bien, suena, el, qué, qué me transmite, <ríe> bien, la, transmite fenomenal. Esta es la, la nota que encuentra Julio nada más llegar a su casa y ahí empieza la primera sorpresa y ahí empieza todo. O Entonces sea, Julio empieza a reflexionar, todo demás y sí. vale, y, y como un torbellino, como las fichas de dominó cuando caen, empiezan a caer fichas por todos lados y se encuentran en un donal en un sí. que, que logra que logra con, con esa capacidad mental que tiene, eh, por lo menos, mantenerse a flote y empezar a tomar decisiones. Moraleja, porque todo, todo, todo tiene ojo. una Una <ríe> todo, todo, Actitud y... en la vida para los problemas. Una actitud positiva. Qué bonito, de verdad. Enhorabuena, Diego. Muchas gracias. Yo ya tengo el libro, ahora faltaría que me lo dedicara sí, por ¿no? Supuesto, Porque supuesto, es que supuesto. eso es lo bonito también de tener Exacto. al escritor cerca, que te lo sí, pueda dedicar y es, personalizar. Claro, sí, siempre también me, me ha ilusionado cuando me firman, y es la verdad, es que. porque una persona que siempre aportas y, y, y tener rodeadas también de personas ¿no? que te aporten sí. algo en la vida. Que en tu caso, como ¿no? que, que, que, que escribes, tan bonito y nos hace tanto reflexionar. Y eso a mí me vale mucho porque sí, me sirve para no dormirme en los laureles, estar ahí siempre activa ¿no? y, y es algo precioso. Yo te también. doy la enhorabuena gracias. y que sigas volando. Que sigas volando, Te bien. agradezco, como siempre, como decía al principio, eh, agradecerte que te preocupes por la cultura y por la gente que, que está en este mundo de la aquí estamos Muchas, para lo que necesite ¿eh? y llevamos al, al siguiente libro. Muchas gracias. Ya ya iremos hablando sobre a lo largo del a ver cómo evoluciona y en varios meses volveremos a hablar un poco de, de, de la andadura de sorpresas que da la vida. Muchísimas gracias. Me quedo leyendo esta dedicatoria mientras que aquí el camarada pasó a publicidad.